No No, Fernando, el Coro Raíces haciendo una gira especial por todos los barrios de Juan la Case. Bueno, sí, es una, una propuesta de recorrer los barrios una, una forma de saludo a todos los barrios de Juan La Case, y lo vamos a hacer durante todo el año ¿no? en instituciones, en parques hogares de ancianos, escuelas eh, plazas la idea es compartir el canto de una manera libre, gratuita y de alguna manera devolver el apoyo de la gente al a coro Raíces. Eh, paralelamente, digamos, es ir a brindar un poco de alegría. También. Muchas gracias, y gracias por el esfuerzo que está con poca voz, pero bueno, en otra oportunidad contaremos más detalles, suerte y felicitaciones por esto. Por suerte cantan ellos. <ríe>